Buenas tardes, esto es el Vilataifaro, el informativo semanal de la Vila. Para los que aún no se hayan enterado, un helicóptero de los Mossos de Escuadra ha estado sobrevolando la zona del campus esta última semana. El fenómeno ha producido bastante alboroto entre los vilatanos, sobre todo el grupo Vilas Pico. El helicóptero ha tenido dos grandes apariciones, una hace una semana, en los días 18 y 19 de octubre, y la otra el pasado sábado 26. El fenómeno ha provocado bastante alboroto entre los vilatanos y han surgido muchos rumores para explicar su presencia. En medio de las bromas en el Villas People se discutieron también las posibles razones para el despliegue policial. En esta publicación un vilatano contaba que el helicóptero iba acompañado de una fuerza policial por tierra, mientras que otros lo intentaban relacionar con un fugitivo de un hospicio en el Vendrell que está a 70 kilómetros de distancia de la vila. En otra publicación del mismo día, una vilatana afirma haber llamado a la policía de ser dañola y haber sido informada de que se buscaban a dos ladrones de inmuebles. La seguridad de la vila se ha ceñido a afirmar que no hay motivo para preocuparse, mientras que ahora los mozos se niegan a dar explicaciones sobre los despliegues. En breve se podrá ver Vila TV y también el Vilatán informa en televisión, gracias a un canal de TLT. Esto se debe al cambio de los transmisores de la señal de Internet y de televisión, que permitirá cambiar parte de la señal de Internet en un nuevo canal de TLT. Cambiando de tema, el Frankfurt se ha llenado de amantes de la cerveza gracias a la Eurobirra, botellas de Budweiser a un euro. A ver, queremos un poco recuperar lo que fue antiguamente, montando pequeñas festecitas, intentar animar el ambiente antes de salir a, hacia las discotecas, pues intentando hacer varias promociones. Hemos hecho tres, que ha sido el Eurobirra, ha sido el Calimocho y ha sido el de Cubatas, el de 2x1 de Cubatas, no de 2x1, sino dos cubatas a 5 euros, es más de un 2 por 1 todo, todo esto lo queremos ir repitiendo, poco a poco más animando a la gente para que salga de sus pisos durante la tarde, noche del de los jueves para que ya luego la noche esté bastante animada. Y ahora con deportes, tras los problemas iniciales de organización, la Liga de la Vida empezó ayer, con dos partidos llenos de goles. Los dos primeros partidos de la temporada enfrentaron a veteranos y a novatos. El Bengalas FC, el equipo más novato, se enfrentó al Old Team, el equipo más antiguo de la historia del torneo. Los pronósticos para la temporada... Bueno, hay, según mi opinión, un par de equipos, incluso tres, que están fuertes. Los campeones del año pasado, que son dallas por detrás, está Olín, y hay algún mixto del año pasado que también tiene muchos números para estar ahí arriba. El partido tuvo mucha tensión, pues se contrapusieron la motivación de las bengalas al característico juego duro del Old Team. Los goles tardaron en llegar, pero vinieron de golpe, tres en la portería de Alberto Tero. El Old Team recortó distancias tras este gol de penalti de Miguel y marcó otro tanto en la segunda parte. La reacción vino con otros dos goles del Bengalas, dejando el marcador en 5-2. En la mitad de la segunda parte, el Bengalas se desestabilizó y encajó tres goles, pero justo después vino el desempate en una acción puntual, dejando el marcador 6-5 hasta el pitido final. En el segundo partido, entre los Chichos y el Bayern Bielerkusen, el Bayern tuvo casi todo el control, manteniendo una distancia de por lo menos tres goles hasta que faltaban nueve minutos para el final del partido. Álvaro has marcado el gol del empate, ¿cuál es la sensación? Orgulloso, orgulloso de defender este equipo, estos colores, esto, que son lo más importante para mí desde que llegué aquí hace dos horas. Y ahora, pasando a los Erasmus, estos tuvieron una fiesta de Halloween adelantada el pasado jueves 24. Eran cerca de 50 estudiantes internacionales en el Sumo, el bar de todas las fiestas especiales de la Vila. El establecimiento estaba totalmente decorado, pero no hubo muchos disfraces, posiblemente debido a que Halloween tendrá lugar este jueves, una semana después. La próxima salida del punto resident será a Portaventura, el parque temático más visitado de España y el sexto de Europa. Hasta aquí hemos llegado con las noticias, muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.